Estamos en contacto con un amigo de la casa, un amigo de la casa con el que hace tiempo largo no hablamos, porque en el medio pasaron cosas, pasó la pandemia, la modalidad remoto, este tema de, de, de, de, de no hacer reportajes, este, apuntar fundamentalmente a un formato este, casi monocorde, pero al poder recuperar nuevamente el piso y poder eh, hacer de manera más extensiva el programa, este, qué mejor que, que recurrir, a, a la gente que, que, que siempre está dispuesta a, a estar en contacto con nosotros para este, acompañarnos, para, para ayudarnos a pensar un poquito. Eh, por eso estamos en contacto con Santiago Leiras, politólogo, profesor regular de la Universidad de Buenos Aires. Eh, Santiago, buenas noches. Farage, te saluda. Hola, ¿qué tal? Farage, buenas noches. ¿Cómo te va? Tanto tiempo, sí. Exactamente. Si yo estaba pensando eso. En, Mucho en, tiempo pasó. En el medio de la pandemia. Pero, viste, pero, la, pero, pandemia, pero, pero, la, pero la responsabilidad fundamental, no porque hayamos dejado de estar en movimiento, seguir trabajando, digo, pero mucho de esto tuvo que ver con, con el, eh, esta modalidad de, o de trabajar, o de seguir saliendo en remoto, donde era más sencillo en todo caso desarrollar el programa desde, desde lo monocord desde, desde el monólogo, este, y no desde eh, a veces este, el, los problemas que pueden tener este, un contacto telefónico sin, sin mediar un productor. Y entonces. Eh, esto fue un, un elemento determinante y este año decidimos recuperar el, el piso, estar presentes, eh, hacer, porque al fin y al cabo estamos viviendo la normalidad, Santiago, digo este ya pasó, digo estamos viviendo otros tiempos, hay que seguir cuidándose, pero estamos viviendo otro tiempo y eso también nos permite eh, volver a estar en contacto con vos, que, que, que, que siempre este, has sido muy generoso con nosotros cada vez que te convocamos. Bueno, muchas gracias por, nuevamente por comunicarse. Santiago. Eh, el, el, el tema que a mí me, me impacta, este, lo hablamos la, la semana pasada con, con la gente de la consultora argentina Opina, este, con, con otro especialista a mí eh, me intriga poder empezar a entender y que me ayuden a empezar a entender eh, qué es Javier Milei, quién es Javier Milei, eh, y, y la, la convocatoria... Este, eh, a, a que puedas hablar con nosotros, a que hables con nosotros, apunta a ese lado, digo, vos como pretólogo como un lector de la, de la realidad política, como, como, como un actor, como alguien que, que, que no le escapa a, a, al bulto, a la opinión, eh, ¿qué ves en, en Javier Milley? Este, ¿Cómo podés describir a Javier Milley? Eh, ¿Y por qué hoy, tanto eh, desde el gobierno, de la coalición de gobierno, como eh, desde la coalición opositora este eh, Javier Milei está presente. Mira, hace unos días atrás este me pidieron este un colega tuyo de Uruguay, este si podía escribir una nota respecto al porqué del fenómeno de Milei también, digamos, ¿no? uh -huh. eh, Y bueno, un poco el producto de todo eso era tratar de por lo menos poner un poco de orden para entender a ver en qué consistiría este este fenómeno que bueno como todo en la Argentina, en algún momento puede dejar de serlo también. Pero pero en principio eh, yo lo que un poco marcaba en, en, en esa conversación y que después te salió como como nota y que eh, eh, he visto que ha tenido bastante interés en muchos medios de, de la región, es este pensar a un Milei que me parece que hay que pensarlo en dos registros. Uno es pensar a Milei en un fenómeno de un contexto más general y de un fenómeno como parte de un fenómeno más general no eh, eh, que tiene que ver con eh, un poco el fenómeno de una expresión de radicalismo político de derecha y de izquierda, no solo de derecha, en la cual izquierdas y derechas radicales tienen un común denominador, más allá de sus diferencias. Y ese común denominador es el rechazo de la política tradicional, ¿no? Y de lo que eso representa en términos de instituciones, sistemas de partidos y demás. Y tenés ejemplos, yo te diría, muy variados en, en estos últimos años de. Oh, líderes políticos que han llegado a la, a la jefatura de Estado, digo, Trump, Bolsonaro, Castillo, salvando las distancias ideológicas, o de otros que, sin haber llegado a la, a la posibilidad de ser presidente, se han transformado en alternativas muy competitivas, digo, el caso de Hernández en Colombia, o, o el caso de Castro en Chile, que, bueno, acabamos de ver en estos días en Chile, a propósito de, eh, del, del proceso constituyente, la fortaleza, además de esa... De derecha radical este, que se manifestó en el, el último domingo, ¿no? Uh -huh. eh, Ese te diría que es, me parece el primer elemento como para ent entender en general eh, el, el tema de mi ley o la, o la figura de mi ley, ¿no? Bueno, sumemos Vox en España, digo podemos dar otros ejemplos más, digamos, ¿no? Y después hay cuestiones que tienen más que ver con la, con la cuestión interna, me parece, la política argentina, ¿no? Eh, yo me permitiría señalar dos sin con esto agotar las posibilidades, por supuesto, ¿no? Eh, el primero me parece que tiene que ver con un problema propio de la crisis que vive la, la democracia argentina en sus 40 años. Este, yo hace un tiempo hablaba de... que Bueno, la Argentina está viviendo su crisis de los 40, ¿no? ¿Viste cómo dicen la vida de las personas? Uh -huh. que, las personas viven su crisis de los 40. Bueno, la democracia argentina está viviendo su crisis de los 40, ¿no? Y, y en esa evaluación, de, en esa crisis, este, nos encontramos con una especie de, de brecha entre las, las expectativas y la realidad, digamos, ¿no? y la brecha es muy grande, y los logros son escasos, y las expectativas insatisfechas son muchas, me parece, ¿no? Eh, y el otro aspecto que me parece que te habría que señalar acá, que si uno mira un poco en, en una especie de como de serie este, y, de, y de película, es el fenómeno que se da en la política argentina de eh, la aparición permanente de elementos sorpresa ¿no? Eh, vos debés recordar... Si alguna vez te has estudiado estadística, recordás aquel famoso siguiente del cine negro uh -huh. que, que da cuenta esa idea del derecho estadístico inesperado. Digamos? Bueno, cuando uno mira este, quiénes han sido presidentes de la Argentina, salvo el caso de la Rúa y de Cristina Kirchner, todos han sido algún producto inesperado o no detectado por el radar de los medios y, y de la política tradicional, desde Alfonsín hasta Alberto Fernández. ¿no? Eh, con lo cual yo te diría que en ese contexto la aparición de algún este, actor así disruptivo que está fuera del radar no sería una sorpresa en la Argentina, ¿no? Yo le hacía una broma a un amigo el otro día y decía mira el cine negro en Argentina está más blanco que Michael Jackson, ¿no? Uh -huh. eh, eh, con lo cual ahí, yo te diría que ahí tenés tres factores que me parece que son eh, centrales, ¿no? Y hay otro que me parece que tampoco hay que perder de vista, que es eh, el fenómeno del, del disruptivo este, y la disrupción no es nueva en la Argentina, ¿sí? En el 2001 la disrupción se daba eh, a través de la fiesta de jamón o de la boleta de Clemente. digamos, ¿no? Y yo me preguntaría si en alguna medida mi ley no es un poco este, la versión corporizada de la fiesta de jamón o la boleta de Clemente. digamos, ¿no? En todo caso, planteándose mi ley como una opción competitiva. ¿no? Un Clemente, pero competitivo. En este caso. Ahora, cuando vos escuchás a, a dirigentes de, de Juntos por el Cambio, eh, escuchás a dirigentes de... Del, de la coalición gobernante, kirchnerismo, masamismo que hoy en un encuentro con, con sindicalistas y empresarios habló sobre, sin mencionarlo, sobre mi ley. Digo, lo que yo estoy encontrando, no sé si por estrategia de política o porque realmente eh, el fenómeno eh, se va consolidando en términos de número en base a lo que puedan llegar a, a marcar las, las encuestas, es que eh, tanto de un lado como del otro el fantasma está presente y lo agitan. ¿sí? Este, lo agitan este, como eh, una estrategia que puede ser para la misma interna de cada fuerza o este, para poder posicionarte ante el otro. Pero cuando vos vas a hablar con, con, con las encuestas, con los encuestadores, con, este, con, eh, con todos los claroscuros que han tenido los encuestadores también, pero incluso con, con este, empresas que medianamente hacen eh, trabajo de campo, que hacen relevamiento, digo que no solamente están con, con los llamados telefónicos que casi nadie atiende o cada vez menos atiende, y, y es un, hasta un fenómeno preguntarse o investigar quién atiende esas encuestas larguísimas que no se terminan más a veces, este es eh, que eh, aquellos que hacen trabajo de campo encuentran que mi ley eh, está arriba del 20%, o por lo menos en términos de intención de voto, habrá que ver qué termina pasando de acá al 13 de agosto, digo, pero... Eh, ese dato este, es como que supera eh, a, a, a la amenaza o por lo menos al a color que fue eh, poner en las boletas este, este, a Clemente o, o, o, o invalidar a través de determinados elementos las boletas, digo, el, es como que esto que, te, que vos comentabas de que de Uruguay te llamaron para ti, y te invitaron a hablar de, del fenómeno Milei, este es un fenómeno que de alguna forma se convalida, está presente, hoy por ejemplo en el encuentro de Lancham el único candidato este, de los posicionados o medianamente posicionados que no estuvo invitado fue Javier Milay. ¿sí? Y fue el eje de charla de, todo el pasillo, de todos los pasillos. Entonces ahí es donde eh, a mí es, eh, se me ocurre poder intentar reflexionar con vos y, y, y, y, y pedirte a vos este, eh, tu opinión de si eh, esta vuelta... Eh, esos candidatos o este candidato emergente eh, realmente es para tener en cuenta o, o puede ser una vez más, como pasó en otros casos en la Argentina, este, eh, eh, algo pasajero. Sí, hay dos comentarios que iba a hacer respecto a lo que vos decías este, en tus conversaciones con, con actores, no uh -huh. eh, vos mencionabas recién este, que los actores que vos consultabas de las diferentes coaliciones este, veías dos posibilidades, no o el uso de la figura de Mirey como, como estrategia o el uso de la figura de Mirey por un temor real. Digamos. Uh -huh. eh, yo ahí tengo la sensación que están las dos cosas presentes. No no sé exactamente ponderar en porcentaje, pero creo que están este, las dos cosas, este, y las dos lecturas posibles presentes. no es cierto eh, mirá, Yo he visto ya varias eh, notas, este, incluida la propia, donde están, hay varios autores que, o articulistas que se han dedicado a marcar el tema de ojo con esto, digamos, ¿no? Uh -huh. este, con otros candidatos disruptivos también se ha dicho en algún momento no va a llegar, no va a llegar. Bueno, pero si llega, no pasa el balotaje y terminan llegando a la presidencia, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo creo que al fenómeno me parece que hay que verlo en toda su dimension. Es un fenómeno que está en crecimiento, eh, es un fenómeno que... Mm, eh, tiene un elemento disruptivo respecto a lo que ha sido la política argentina de, de los últimos 20 años, por lo menos, eh, y me parece que no hay que no hay que subestimarlo. No sé si hay que tener miedo, pero sí eh, hay que prestar la debida atención, me parece. ¿no? Este, y esto me parece que es un dato no menor. Digamos, ¿no? Después, este si esto efectivamente es un, es una cosa, es un fenómeno que se espuma y, y finalmente esto termina este, declinando... Lo va a terminar definiendo, me parece, otras cuestiones. Primero, cómo se termina de ordenar una oferta electoral que está muy desordenada todavía. Este, vos señalabas el tema de las dos coaliciones. Bueno, la oferta electoral todavía este, no está clara ni en el oficialismo ni en la oposición, digamos. ¿no? Este, y tenés fenómenos, incluso el oficialismo está en crisis, pero también en la oposición tenés un fenómeno como el del PRO que acostumbrado a la lógica del partido que ha tenido la, la conducción vertical del dueño de la empresa, uh -huh. hoy los gerentes se rebelan contra el dueño de la empresa. ¿no? Uh -huh. sí. Es un fenómeno interesante también. no eh, Entonces, ahí hay un tema también que es, este bueno, hay un crecimiento en un contexto de una oferta electoral todavía muy poco clara, este y el otro factor que seguramente va a jugar o no es, bueno, en qué medida se profundiza o no la, la crisis, digamos, ¿no? Eh, si la crisis es muy profunda y si estamos si tenemos una crisis que tenga algún ribete cuasi, digamos catastrófico como tuvo alguna vez este la Argentina en estos 40 años yo creo que eso puede jugar a favor de una candidatura disruptiva no este, y ahí yo diría este, bueno el lobo este el, el, el, digamos el, el líder disruptivo estaría a la vuelta a la esquina creo que está cerca no uh -huh. pero todavía me parece que falta mucho y bueno finalmente lo que va a terminar definiendo todo esto es bueno cómo se vaya perfilando la competencia eh, cómo se, y tercera cosa que agregaría cómo se pararía el propio Milay frente a, a una campaña electoral ya constante y permanente, digamos, no. Y eso todavía no lo hemos visto, no. Hemos visto algunas primeras definiciones que eh, son sencillamente planteos este, absolutamente inviables. Eh, entonces ahí también me parece que la, la otro, el otro elemento que puede llegar a definir si esto es un fenómeno este, que vino para quedarse si es algo meramente es también Cómo separa el propio actor protagonista del fenómeno frente a una campaña este, en la cual, bueno, las campañas, como toda campaña, tienen su, su componente de, de competencia, de, de hostilidad propia de una especie de, de, de guerra este, por medios pacíficos, pero una guerra fina en algún punto. Este, y bueno, cómo se va desarrollando la crisis y cómo termine consolidándose la oferta electoral de los de, de los carteles más tradicionales. ¿no? Creo que todo eso va, todo ese, ese combo me parece va a definir este y nos va a permitir ver si bueno esto fue un fenómeno este, coyuntural este como pudo haber sido alguna vez aquel Zamora este que parecía ser el candidato con mayor intención de voto en el en 2002, 2012 si, si recordás, en aquel uh -huh. aquel momento el clima el clima es del que se vayan todos este y finalmente termina apareciendo algún este tapado este que no estamos viendo y que termina siendo el el Kirchner, digamos del, del 20, ¿no es cierto este, y te aparece un, un fenómeno disruptivo nuevo, pero dentro de la lógica del sistema político también. ¿no? Santiago, hay interrogantes, creo yo. Gracias, por, gracias por compartir tu, tus ideas y, y, y ayudarnos un poquito a, a, a poder este, tratar de, de desmenuzar un poquito este fenómeno que, que, que es Javier Milei, que lo es, digo, pero también que al que hay que darle su lugar, su tiempo, eh, y que, como vos resumís, y, y, y tomo tu idea... Este, la, la crisis de los 40, digo, de, ese, de esa etapa que empezó el 10 de diciembre de 1983 y que hoy cumple, que este año cumple 40 años. Este, importantísimo, fundamental para, para la historia argentina, pero que también tiene la democracia tiene, tiene su deuda este con, con, con, con la gente y, y, y gran parte de esa deuda, como vos bien lo explicás, está también resumida en, en la bronca con, con la clase política, este, con la casta, como diría eh, Javier Milei Así es, este, sí, ese es un, un tema también este este, que es, me parece que es un desafío que este, tí, va a estar presente en esta campaña, que es eh, cómo, cómo abordar el tema de, de la bronca y del enojo digamos ¿no? uh -huh. eh, yo tengo una sensación que es esto digo ¿no? yo te decía hace un rato mirá, mi ley me parece que es como la boleta de Clemente en algún punto, ¿no? es el sentido que bueno, expresa y corporiza este, alguna expresión de bronca de, de desencanto este, con, con el sistema político eh, y bueno, el desafío será ver cómo cómo cómo afrontar ese ese proceso y esa porción de la sociedad que tiene, y que lo tiene con fundadas razones creo yo, una importante cuota de, de frustración y, y desencanto con el sistema político que tiene muchas deudas y que ha, no ha satisfecho muchas de las expectativas que había en el 83 de, de, de, de, que se sintetizaban un poco en aquel, con la democracia se come y se, se cura y se educa. Eh. Uh -huh. A 40 años vista, la democracia no ha permitido ni comer, ni curar, ni educar, ¿no? Bien. O, a ver, permitíme hacer una decisión que yo siempre le hago. No le echemos la culpa al régimen. No, uh -huh. no le echemos la culpa a los procedimientos. ¿no? En todo caso, descarguemos la responsabilidad de los gestores, digamos, ¿no? Porque ya echarle la culpa al, al procedimiento implica un camino complicado, me parece, ¿no? Porque recorrer el camino a la crítica al régimen, ¿no? Y yo acá, con sus defectos, prefiero resguardarlo al régimen. Está perfecto. Santiago Leiras, politólogo, profesor regular de la Universidad de Buenos Aires, eh, acá presente con nosotros en punto de referencia. Gracias, Santiago. No, gracias a vos, eh. un abrazo grande.